La Paz, ciudad indiscutible bagaje cultural, sus arraigadas tradiciones y rituales, sus impactantes paisajes, además de su topografía singular custodiada por imponentes nevados, hacen de la sede de gobierno una ciudad hermosa Escritores, pintores, cineastas coinciden en que La Paz es una ciudad exótica por su topografía y a la vez una ciudad laberíntica que tiene de todo en todo lado. En el centro de la ciudad de La Paz, a pocos pasos de la tradicional mariscal Santa Cruz, se observaba hace muchos años una infraestructura que rompía con el esquema urbanístico de la sede de gobierno, el edificio del Banco Boliviano Americano, que entre los años 1992 y 1994 se inicia su construcción. Sin embargo, en 1995 el ex PBA se declara en quiebra y sus activos pasan a manos del Estado, entre ellos la obra gruesa e inconclusa por más de 20 años, con una visión de crecimiento no solo de la economía, también de la ciudad de La Paz, es que gracias a las políticas implementadas por el gobierno del presidente Evo Morales, es que el ministro Luis Alberto Arce Catacora decide impulsar la construcción del nuevo edificio del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y el 2013 se lanza la licitación. El objetivo, concentrar en infraestructura a otras dependencias que se encontraban funcionando en diversos edificios de la ciudad de La Paz, en espacios reducidos y deteriorados, lo que a su vez implicaba un gasto en alquileres y mantenimiento. La tarea titánica fue encomendada al arquitecto Juan Carlos Calderón, quien nació en La Paz en 1932. Estudió arquitectura en Estados Unidos, de ahí vino a Bolivia y comenzó a diseñar los edificios que forman parte de la secuencia urbana orgánica que empieza en el centro y culmina en Obrajes. El renombrado profesional será quien haga de un bodoque de hormigón el diseño de una infraestructura moderna. Una vez con el diseño en mano, que cabe resaltar fue respetado en un 90%, se inicia la construcción del nuevo edificio del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que formaría parte de una secuencia urbana basada en las ideas arquitectónicas del organismismo de el arquitecto Juan Carlos Calderón. Este edificio es la, el final de una secuencia que comienza en Hansa, Palacio de Comunicaciones, este edificio y el Hotel Plaza. La Asociación accidental CONIMO ganó una licitación internacional para adjudicarse la obra por un monto de más de 104 millones de bolivianos, que establecía la construcción de 18.574 metros cuadrados. No obstante, el proyecto inicial establecía 18 pisos y el Ministerio de Economía requería más espacio para todas sus unidades. Es por eso que el Ministerio decide adicionar al proyecto original un edificio anexo. La construcción del nuevo edificio del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas tiene por objetivo satisfacer las necesidades de infraestructura que requieren las diferentes unidades organizacionales que componen esta cartera de gobierno, la misma que acoge a más de 600 servidores públicos, los cuales esperan contar con la suficiente comodidad para desempeñar sus funciones, además de tener la correspondiente área de servicios, circulación, parqueos y otros. Para cumplir con este objetivo el proyecto se dividió en tres fases principales que comprenden el diseño, la ejecución de la construcción y la puesta en marcha del mismo. El edificio del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es signo de estabilidad y crecimiento económico del país donde Bolivia, gracias a la aplicación de un nuevo modelo económico, social, comunitario y productivo, supo hacer frente al contexto internacional adverso, lo cual mostró la fortaleza de su economía. Nada hubiera sido posible si el 2006, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Aima, no tomara la decisión de nacionalizar los hidrocarburos que permitió a las y los bolivianos recuperar lo que en su momento les fue arrebatado a través de la famosa privatización y posterior capitalización. El nuevo edificio del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es resultado de estos 11 años de trabajo. A la cabeza del presidente Evo Morales y del ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora. Una buena gestión económica con buenos resultados.